Un poco también de lo que hemos charlado cuando uno ve la tele, eh, en la tele hay, hay cosas que no se muestran, viste, y hay mucha gente trabajando detrás de un auto, hay mucha gente que realmente sabe de chapa y pintura, hay gente que sabe de mecánica, y bueno, para los lo jóvenes, la gente que, a mí me llegan muchos mensajes de gente que me, me pide consejos acerca de los proyectos, que quiero comprarme un auto, que quiero empezar a restaurarlo, este, ¿Vos qué le dirías? ¿Que lo hagan o no lo hagan? ¿Cuáles serían esos, esos consejos que le daría a esa gente? Primero, si querés tener un auto andá y compré un auto Cero Pagarle en cuota que tenga garantía y que la garantía sea buena Si vos querés un auto para moverte Si no querés renegar Claro. Ahora, si vos querés un proyecto como tal arrancá por un proyecto más chico porque el proyecto puede ser pintar la puerta de tu casa, y si vos te das cuenta que vos te propones pintar la puerta de tu casa, y no podés, porque hoy no tenés lija, porque mañana llueve, porque mañana hace calor, porque el pasado eh, se te volcó la pintura, tras pasado no tenés pincel, y no lográs terminar el proyecto chico, no te metas en un auto, te va a enloquecer. Porque parte de la cosa que, que hace un proyecto es descubrir quién sos vos. Porque yo puedo saber lo que hay que hacer, puedo decir lo que voy a hacer, pero el tema es eh, hacer lo que digo que voy a hacer. Que no es fácil, ¿eh? parece fácil, pero no es fácil. Porque digo, voy a pintar ese banco. Y pasó un año y no lo pinté el banco. Y ahí me doy cuenta de quién soy yo. Soy un boludo que no puedo pintar un banco en un año. Entonces, ¿cómo me voy a meterse en un auto? No voy a terminar más. Entonces, empecé a hacer cosas. Si vos querés pintar, aprendí a pintar. Aprendí a chapear. Aprendí a soldar. Y después vas por el auto. Mientras tanto, trabajás en qué auto. Porque no es salir y comprar un auto. O sea, vos tenés que elegir. Eh, con el presupuesto que tenéis, lo mejorcito, un mínimo de planificación.